Este día tan especial para mí Quiero decirte que mi amor por ti Ha crecido aún más No solo te amo, sino que Te necesito, mujer Quiero que sepas que soy muy feliz Al lado tuyo, mi amor Yo no sé qué sería de mí si no estuvieras aquí sería un pobre solitario en busca de felicidad Pero a mi Dios le doy gracias porque él miró mi aflicción Y me dio a la más bella y admirable mujer Eres una flor que vive en mi corazón Con todo mi amor quiero decirte que eres lo mejor que Dios me dio Y con mi corazón quiero expresar que yo vivo por tu amor Dios me concedió esta ternura angelical Tu forma de ser que me hace suspirar es tu sobriedad lo que me enseña a caminar Eres esa flor que amaré siempre